El árbol del pan o rutipam es una especie de perteneciente al género de los Artocarpus dentro de la tribu de Artocarpeae, de la familia de los Moraceae, con cientos de variedades de árboles distribuidas desde el sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, hasta la Polinesia, pasando por Oceanía. La especie más conocida es la Artocarpus altiris. O árbol del pan, propiamente dicho. En el té pasado del árbol del pan fue probablemente el Artocarpus camansi, originado en las islas Molucas y en las Filipinas. Las dos variedades de árbol del pan, la que tiene semilla y la que no, no se encontraban en estado salvaje en la mayoría de las islas del Pacífico. La planta fue domesticada por primera vez en el Pacífico occidental y su distribución por el resto de la región se dio a la causa de las migraciones y colonizaciones humanas que empezaron hace unos 3.000 años. El árbol de pan puede llegar a alturas considerables, como los 21 metros en plena madurez, aunque es más común que ronde entre los 12 y 15 metros. Sus raíces laterales son extensas, hay reportes de raíces laterales de 1.50 centímetros de largo. El tronco puede tener un diámetro máximo de 2 metros, un látex lechoso y blanco está presente por todo el árbol. Se pueden encontrar cientos de variedades en las islas del Pacífico que son clonadas por la propagación vegetativa. El árbol del pan tiene una gran adaptabilidad para diversas condiciones ecológicas. Crece de manera óptima en las zonas ecuatoriales y tropicales, pero puede crecer en zonas de climas templados con inviernos muy suaves. Normalmente el árbol se encuentra en tierras ecuatoriales o tropicales de alturas situadas por debajo de los 600 a 650 metros sobre el nivel del mar, pero podría vivir hasta los 1550 metros sobre el nivel del mar sin apenas dificultades si se trata de una zona de clima cálido. Finalmente, por lo que Respecto a las tolerancias, el árbol del pan es sensible a las sequías persistentes o continuadas, lo cual hará que la fruta caiga prematuramente. Igualmente, el árbol adulto crece mejor a pleno sol, aunque los árboles jóvenes necesitan entre un 20% y un 50% de sombra. La madera del árbol del pan no resiste bien el fuego y lo quemará fácilmente aunque las raíces resistirán el embate del fuego. En cuanto a las heladas puede ser resistente aunque perderán las hojas y corre el riesgo de morir si la helada es persistente. Por el contrario, el árbol del pan es bastante resistente a los fuertes vientos, ya que debe resistir los tijones tropicales del Pacífico. En caso de que las ramas se quiebran y el árbol resulte mal parado, surgirán brotes de las raíces de la planta. El árbol del pan se cultiva por todo el Pacífico y del sureste asiático, además del Caribe y América Central donde en el siglo XVIII fue llevado por los europeos. La floración principal se produce durante los meses lluviosos y calurosos del verano y el árbol hará los frutos de tres a cuatro meses después de la floración. Los frutos tardan de 15 a 19 semanas en alcanzar la madurez para el consumo humano. La producción de los frutos del pan por ejemplar es muy considerable. Un solo árbol puede producir hasta 700 frutos del pan en un año, según la variedad, la edad y el hábitat. Normalmente un árbol del pan puede producir entre los 150 y 200 frutos. A continuación se muestra la producción de frutos del pan en tres variedades de Pompeii. El árbol del pan presenta bastantes facilidades para propagarse usando diversas técnicas ya sean naturales o de origen antrópico. Es posible propagar el árbol del pan a partir de esquejes de raíces, esquejes de ramas, brotes de raíces o semillas. En el caso de las variedades sin semillas, hay que usar una de las técnicas anteriores. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.